Agapito Portillo, Viceconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Funciones, ha visitado el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de ESA Común de Solanillos, acompañado de altos cargos regionales y provinciales después de los acuerdos de cooperación alcanzados con la Fundación Apadrina Un Árbol. Estamos empezando a colaborar con una fundación, la Fundación Apadrina un Árbol, para que en Solanillos, en Solanillos se pueda arbitrar otro pequeño centro y un pequeño centro que sirva de educación ambiental para los eh, para los jóvenes, para los niños. Aquí también existe un aula de educación ambiental en, dentro del zoo que es aprovechada para, para hacer educación ambiental con los, con los colegios. Pues Vienen todos los años una cantidad importante aquí de, de, de niños de colegio donde se les explica lo que hay, lo que hay, lo que se hace aquí y lo que se hace ...dentro dentro del zoo... ...y es... Eh, ...bueno pues hay interés por parte de la fundación... ...apadrina un árbol y por parte nuestra también... ...pues de, de establecer también un, un pequeño centro... En, ...en Solanillos... ...como bien sabéis... ...ha acabado hace poquito la estrategia de educación ambiental... ...de la información pública, la estrategia de educación ambiental... ...de la Junta de, de Comunidades que está previsto... ...que invierta de aquí al 2025 cuatro millones de euros... ...en educación ambiental de todo tipo... E ...incluye este tipo de, de, de educación... ...y que será publicada seguramente en este mes... En ...definitivamente en el diario... ...se, empe, se empezará con ese, marco de, de, con ese marco de colaboración... ...con ese marco legal... ...pues seguramente el próximo convenio estará encajado... De... Dentro de, lo que, de lo, dentro de ese marco de la estrategia de educación ambiental, la parte correspondiente, es luego, a educación ambiental, y luego hay pues, la otra parte que corresponde a la, al tratamiento y a la recuperación de, la, de las aves.